patrocinando una esterilización, tantos perros de la carretera, de las veredas, que no tienen quien les pague una cirugía y que le puede cambiar la vida. Queremos invitar a todas las personas a que den su grano de arena, nos apoyen. Puede ser con trabajo en la finca, con los animales, en especie, acá se usan muchas medicinas, comida, es el gasto más grande de la casa. Pónganse en contacto con nosotros